vosotros lo sabes en verdad. Cuidado. Algunos dirán que tenéis que estar ahí porque para eso cobráis. Pero no cobramos ni una peseta. Lo estamos haciendo desinteresadamente y encima ponemos el dinero de nuestro bolsillo. No paz igualdad. No si nos ves por la calle nos respetas, si eres hombre de verdad entenderás. Si eres sanguijuela no mereces, no mereces vivir en sociedad. Ni un paso atrás, ni un paso atrás, hermanas, ni un paso atrás, ni un paso atrás, un paso atrás. sin igualdad. El algo posterior a la gran manifestación saliendo de cuatro caminos hasta la plaza del ayuntamiento y nos ha caído el diluvio universal encima cuando estamos manifestándonos pero aquí seguimos, luchando pero seguramente que los que han sobre... cobrado los beneficios de la subida estarían al lado de la calefacción en casa y muy, muy a gusto ¿Cuántos ¿Cuántos sin Hermanas ni un paso atrás, no habrá paz. Si no apoyáis a la coordinadora de Cantabria de pensiones, devolveros que os han subido. Oh. No habrá paz, no habrá paz, sin igualdad.